Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Steven y les doy la bienvenida a un nuevo video. Hoy vamos a estar hablando sobre el centrado vertical con CSS. Entonces, vamos a ver unas o unas distintas formas de hacer los centrados con CSS. Y eh, vamos a entonces acá al código. Aquí ya tengo preparada mi carpeta. Voy a crear un archivo de HTML, un index.html. Esto. Y aquí defino la estructura HTML5, muy bien. Entonces, ¿qué vamos a estar necesitando? De momento, vamos a necesitar un div contenedor, también conocido como el div padre, y vamos a necesitar un div o un o un p, o un párrafo o un texto, un spam puede ser que tenga eh, la clase puede ser hijo o eh, similar, y este va a tener un párrafo cualquiera, voy a colocar aquí un loren de 20, listo, 20 palabras, y voy aquí a utilizar mi extensión de eh, live server para poder visualizar correctamente todos los cambios que voy a estar definiendo bueno, entonces voy a particionar mi pantalla de esta manera para que podamos ver entonces lo que viene siendo en mi DIP contenedor y un DIP hijo listo puede ser hijo cualquier clase que ustedes definan listo bueno vale por aquí listo ahora voy a crear eh, un archivo también CSS para poder eh, definir los estilos entonces, entonces colocar aquí está el punto css y lo vamos a añadir aquí ya saben cómo es listo y entonces vamos a decirle que nuestra clase contenedor Le vamos a asignar un color de fondo para poder visualizarlo correctamente en pantalla. Listo, y podemos también definirle un border de un pixel solid y un color cualquiera que sea. Voy a definir de momento un color como. Azul, ¿Listo? pues uno muy, muy fuerte, me inclino más juego por aquí. Bien, entonces la primera manera de hacer este centrado es directamente definir aquí en el padre un padding. ¿Listo? Ese padding se debe definir en alto pero no en ancho, ¿listo? el primer parámetro que se define aquí es en alto si solamente el padding tiene dos parámetros es decir, si estamos definiendo en, en, en alto en, la, en el borde superior e inferior 70 píxeles y en el borde izquierdo y derecho 0 píxeles ¿listo? para que no me influya, lo pueden dejar con 0 píxeles o directamente con 0 como valor entonces para que no me quede este texto pegado aquí en la esquina tengo dos opciones, una definir aquí un padding de al menos 20 píxeles en el eje horizontal o también puedo definir un text align center si lo no quiero pues el texto centrado de esa manera ya podemos ver que tenemos nuestro texto completamente centrado. Solamente utilizando el padding en el contenedor padre. Bueno, entonces si queremos cambiar o para probar esto, pues bueno, se hace de dos maneras. O se añade más texto o se le pone el tamaño de fuente más grande o más pequeña. Vamos a hacer las dos maneras vamos a colocarle 1,4 y lo que mal es font size, entonces como vemos el texto aún es grande pero se mantiene una sola línea, entonces lo que 1,7 listo aquí entonces es lo mismo texto se pone en dos líneas y se divide 70 píxeles hacia arriba y 70 píxeles hacia abajo si colocamos más texto Vamos a ver qué se va a ajustar. ¿Por qué? Porque a nuestro contenedor no le estamos definiendo una, una altura fija. Y eso sencillamente es una altura variable que eh, varía a razón de la cantidad de texto o del de, eh, tamaño de fuente. Entonces vamos a ver el segundo método que es utilizando el line height eh, y el display inline block para eh, el line height y el height para eh, también centrar verticalmente nuestro contenedor o nuestro contenido bueno entonces que vamos a hacer, entonces vamos a colocar aquí nuestra clase hijo así como la nombramos acá, clase hijo y entonces en esta parte voy a quitar este que listo y vamos a colocarle un line height y para ello ahora vamos a definir entonces una altura fija por ejemplo vamos a colocarle que nuestro eh, elemento contenedor va a tener una altura del 30% de la pantalla line height 30 y el height 30% también de la pantalla en este caso debe coincidir el line height y el height con el mismo eh, tamaño definido. Listo, si aquí es 30 pix 300 píxeles, acá serían 300 píxeles. Excel, ¿no? Y acá en el hijo vamos a colocar un display en Line Block, vamos a definir un Line Height de puede ser 1.1 punto esto y un vertical align megly y con eso estamos haciendo exactamente el mismo posicionamiento el eh, mismo centrado vertical si cambiamos el tipo de letra el tamaño de letra vemos que se va a ajustar en este caso no se va a ajustar nuestro contenedor porque tiene un contenedor eh, de, de altura fija, si lo probamos con eh, valores relativos, vamos a ver que no nos va a funcionar de la misma manera. ¿Por qué? Porque en este caso funciona solamente con valores definidos de manera estática. Eso en este caso con 300 píxeles o, o M o REM podemos utilizar, por ejemplo, 30 por ejemplo, vamos a colocarle que va a ser de 10M y lo mismo acá 10M, listo, me va a funcionar perfectamente, pero no en valores relativos, es decir que en este caso no vamos a poder utilizar el porcentaje muy bien esa sería la segunda manera bueno entonces ahora vamos a eh, vamos a alinear nuestro texto por medio de el eh, posición axolo y la transformación entonces en este caso que vamos a dejar vamos a dejar, vamos a quitar este line height que no lo vamos a necesitar Vamos a necesitamos definir aquí una altura en este caso lo voy a dejar de 10m y eh, vamos acá, esto lo vamos a quitar lo primero que vamos a hacer aquí en este caso es al elemento hijo le vamos a eh, restablecer el valor de margen por def a cero para que el navegador eh, o normalizar el margen en este caso de nuestro elemento hijo para que nuestro navegador no le aplique un margen que aplica regularmente por defecto, también eh, vamos a aplicar puede ser un padding para que el texto no me llegue hasta la hasta la hasta los puntos padding puede ser de unos 20 píxeles este no es no es obligatorio colocarlo y aquí en el, en el, el contenedor vamos a colocar un posición absolute ver relative para poder eh, posiciona nuestro elemento hijo ¿listo? y acá vamos a colocar posición absoluta para poder posicionar el hijo dentro del de contenedor padre listo con esto nos permite poder ubicar o mover nuestro eh, elemento hijo dentro de nuestro contenedor padre solamente va a funcionar si el hijo es absolute position absolute y el contenedor es position relative Listo. si no está así lo que vamos a ver es que este hijo se va a mover a raíz del de elemento body, es decir que lo vamos a posicionar directamente eh, por fuera del elemento lo vamos a mover directamente en toda la pantalla de nuestro navegador entonces ya sabemos position relative en el, en el elemento contenedor y posición absoluta en el elemento hijo ¿Listo? y ahora lo que le vamos a hacer es en el top vamos a empujarlo 50% como podemos ver y si hacemos una inspección aquí mi elemento eh, hijo empieza después del 50% del elemento contenedor de esta parte de arriba vemos hasta que está el 50% y en la parte de abajo ya está posicionado el elemento como pueden ver el element, la parte verde la franja verde es el padding que he definido un padding de 20% tanto en la altura como, eh, eh, como en la altura como en los laterales entonces, son los ejes verticales como en el eje horizontal entonces como no quiero que me quedes en el eje, verti en el eje vertical entonces lo voy a colocar aquí 0 en el vertical y 20 en el horizontal si volvemos a inspeccionar aquí ya vemos que igualmente ya está posicionado nuestro elemento en eh, el 50% del contenedor padre y como pueden ver pues en este caso no nos va a dar estaría mal, pero yo diría no, entonces lo posiciono entonces al 25% no, entonces lo voy tanteando no, al 35% y por ahí pareciera estar alineado verticalmente pero eso no es la manera de trabajar no es la manera correcta porque esto es al tanteo decir que si aquí el tamaño de letra llega a cambiar o la cantidad de texto llega a cambiar pues esto no nos va a quedar sirviendo para nada ¿Listo? entonces aquí vamos a definir posición, el posicionamiento del, del 50% del hijo sobre el padre y ahora lo que vamos a hacer es eh, deslizar o vamos a transformar nuestro elemento hijo lo vamos a trasladar 50% sobre el eje y para que se posicione automáticamente en, el, en la vertical entonces como hacemos eso pues definimos un transform esto, y vamos a darle un traslay en el eje y en el eje vertical de menos el 50% ¿por qué menos? porque lo que queremos es que se desplace nuevamente hacia arriba un 50% de su contenido listo es decir que si esto tiene en este caso tiene dos líneas si tiene 3 4 5 se va a deslizar hacia arriba y es lo que nos va a dar es visualmente un centrado vertical perfecto si subimos acá el tamaño de fuente vamos a ver que nos va a quedar Exactamente igual, muy correcto. En este caso no Si necesitamos, como podemos ver está perfectamente eh, alineado. Si colocamos más texto o oh, introducimos el texto, vamos a ver que va a estar exactamente alineado. Listo. Bueno, te volvemos acá. quedó súper bien, vamos a colocarle 2.8 para que veamos que va creciendo cada vez más entonces como tenemos una altura mínima vemos que eh, el texto cuando es mucho más grande o hay más cantidad de texto pues se va a ajustar si le colocamos un max height vamos a ver de que esto nos va a quedar mal porque el texto se va cuando haya mucho texto el tamaño de fuente sea muy grande, se va a colapsar y se va a pasar por encima. Entonces, no es con más height, sino con Hate para que, en caso de que haya más texto, este se ajuste correctamente. Listo. Entonces, vamos a dejarlo aquí. 1.2. Y ahí tendríamos el tercer método de centrado vertical. Ahora vamos a hacer el método más sencillo que podemos hacer el que más me gusta a mí trabajar pero no siempre lo puedo usar entonces lo que hago es vamos a dejar este border quitemos dejamos este text esto ya lo puedo quitar esto ya lo puedo quitar aquí y todo esto lo elimino listo entonces cuál es el método que más me gusta directamente es este vamos a cambiar el comportamiento de los dips como si fueran una tabla y aquí le decimos display table listo, en el contenedor padre y display table cell en el contenedor hijo y ya aquí como estamos cambiando el comportamiento de nuestro elemento hijo como si fuera una celda dentro de una tabla entonces ya podemos utilizar el vertical align miglin, listo y ya estaríamos casi listos Qué nos haría falta entonces acá en el padre definir una altura mínima por ejemplo de 200 píxeles y ahí ya tendríamos entrado nuestro texto listo en este caso en este hijo le podemos definir si queremos un padding eh, por ejemplo de 0 eh, en los ejes verticales y de 50 píxeles en los ejes horizontales listo y como pueden ver pues ya ya si cambiamos acá el tamaño de letra vamos a ver que se va a seguir estando eh, centrado verticalmente esto en este caso pues ya es mucho, 2M para que se pueda ver, porque el tamaño estamos definidos aquí listo entonces ahí estaría súper bien, estaría todo perfecto entonces vamos a ver el último método de los más recomendados que es el método por medio de flexbox entonces aquí es muy sencillo con flexbox lo que vamos a hacer es que vamos a quitar esto del hijo no lo vamos a necesitar vamos a centrar solamente en el contenedor padre vamos a dejar lo que ya la base que sería el color de fondo el border la alineación de texto el centro y una altura mínima listo entonces para eh, centrar verticalmente con flexbox debemos definir el display eh, flexbox listo y vamos a definir el justify, el justify content center listo, para que centre el contenido y el align items también al center, listo entonces con esto ya todo el contenido se va a centrar ¿qué está pasando? que eh, aquí es display flex Listo y ahí como pueden ver ya tenemos correctamente mi texto centrado en el eje vertical si queremos que se separe podemos definir un padding un padding de 0 en los ejes verticales y de 20 en los ejes horizontales listo y ahí ya estaríamos separando entonces Elige, le podemos dar hasta 50 para que se vea un poquito mejor entonces en resumen ¿cuáles son las dos mejores opciones? yo diría que siempre tratar de hacerlo con flagbox, sería dejarla como la primera opción la manera mucho más fácil y sencilla de hacerlo la segunda opción sería hacerlo por medio de eh, display table y display table cell vertical and middle listo cuando no podamos utilizar ese, eh, lo podríamos hacer ya directamente. Entonces la tercera opción sería por medio de el posición relative, posición absolute y el transform translay Y. Esto o sea, yo creo que son las tres mejores opciones que podemos hacer. Entonces ya saben que si este video les ha gustado, los invito a que se suscriban al canal, a que me regalen una manito arriba y nos estaremos viendo entonces en un próximo video.